La tristeza se fueron Mis hermanos Soldado yo soy Del ejército de Dios Y estoy día a día En el campo de batalla Me pongo la armadura, la armadura. Mis hermanos Vamos con todo En el nombre, el nombre poderoso De Jesucristo Señor. Cristo Vamos con todos. Los invito a acompañarme a avanzar el reino de Dios. Vamos con todo. La gran comisión no ha expirado. Está vigente, mis hermanos. Está vigente. Así que vamos. A liberar a gente, vamos a entregar mucha gente, vamos a hacer congreso guerra es espiritual, vamos a incluso ir ahora en este mes de febrero a República Dominicana, yo está invitado ahí, después vamos a Argentina, Costa Rica y después también a su país, vamos con todo, todo por Cristo, así que hermano, todos ustedes los invito, hermanos, ah, y también por continuemos en estos 21 días de ayuno, aleluya, el poder de Dios, mis hermanos, se ha manifestado grandemente en estos ayunos. Así que lo invito para que acompañe, mi hermano. Si tú no has empezado, hermano, hágale, hágale, hágale. Hágale, hágale mis, mis enseguida. En el nombre del Señor. Cristo libera. Vamos con Lidera. todo, vamos con todo. Miradlo aquí. Somos un ejército. Somos un ejército. Cristo, Cristo libera no es un ministerio Cristo libera es un ejército de guerreros El cual usted es parte Y si usted todavía no lo es Entra a estudiar con nosotros Tenemos una escuela de guerra espiritual Para que usted de ahí se haga preparado a hacer usted oro Pertenecer al ejército de Cristo Cristo libera mis hermanos Así que me con Hermano contáctenos A comparta esta información Con el mundo entero el punto de saber lo que Cristo está haciendo en este tu último tiempo, mi hermano Antes de su venida, mi hermano Tremendo Armando un batallón Batallón Un ejército Llamado Cristo Libera ¡Aleluya! Nos vemos, nos vemos. Bendiciones, bye ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a hablar con la canción Tenemos la canción esta hermosa nos trae nuestra hermana Silpa Que nos deleita con esta hermosura ¡Aleluya! Santo Cristo vive, Cristo reina, es todopoderoso, mi hermano. Vamos a liberar a mucha gente en el nombre de Jesús, por supuesto. Congreso liberación, vamos con todos los países, con todas partes. Y usted entre también a capacitarse, Santo Santo, Santo, en el campo de batalla. Madura Santo Aleluya, vamos con todo, vamos con todo y todo por Jesucristo, todo por Cristo, Cristo libera, Aleluya. ¿Qué espera, contáctenos vaya a cristolivera.org o contátenme por WhatsApp para ingresar a la escuela, pero no, esta escuela es. Completamente gratis, gratis, mis hermanos, mis hermanos. Así que aprovechen, aprovechen que esté gratis, mi hermano. Wow, wow, wow, Gloria a Jesucristo, Gloria a Jesús, Gloria a Jesús, Gloria a Jesús, Gloria, a Jesús. Gloria, gloria, Gloria al Rey, Gloria, Gloria, Gloria, gloria. Satanás con toda de maldad. ¡Santo! Mi vida pertenece a de Santo, vamos con todo. Este año con 2013, 2023, perdón Con todo hierro de lo Aleluya destrucción, Aleluya Me con el derecho En el, el, el nombre de Jesucristo ¡Vamos! Me pongo la armadura Santo Toma mi espada Santo en el nombre del Señor Jesucristo libera ¿Qué esperas? Contántenos Ingresa a la escuela mi hermano y Contántenos un guerrero y Comparte información y lo vemos Muy pronto en República Dominicana wow, wow, wow, wow, wow Bye, bendiciones De acá de los estudios De televisión de Cristo Libera De acá De, acá de Seattle, Washington Los Estados Unidos para el mundo entero Bendiciones, bye